Buenas señores del Juego del Recuerdo, señores del Super Channel Aquí les traigo nuevamente Super High Impact Y lo traigo porque está viendo un video, weón, bueno, aquí de, de mi Super Channel que nadie en visita eh, El Juego del Recuerdo publicado el 25 de mayo del 2013, compadre Y más encima, en este partido el weón pierde Voy a dejarle el audio para... Mira el weón, pierde Y ha empatado a 14 en todo caso, era un buen partido Cacha, ahí tengo que atacar una vez más Tengo que atacar una vez más y me puedo salvar No, no No, cagué Mal, mal, mal Cache, más encima estoy defendiendo... Teniendo la oportunidad de ganar, weón. Malito. Cacha. la Cacha. Ese safety, Cacha. de Ya, No vamos a ver esta payasada, nos vamos a dedicar a ver otra cosa, vamos a volver a jugar Super High Impact compadre Y esta vez lo vamos a ganar, ya, No a hacer como la primera vez Ya, así que vamos a reiniciar la máquina de arcade compadre y vamos a jugarnos otro Super High Impact Ahí está cargando porque voy a jugar en un emulador de mami y toda la cuestión Estoy ahí armando mi arquete, así que... De repente íbamos a estar jugando en la máquina. Qué paja estar esperando toda esta weá en realidad, weón. Debería grabar todo de nuevo. Para no estar esperando esta mierda, porque todos los que cachan los mames saben que son estas weá. Ya. Listo. Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, compadre, y vamos a ganar. Super high impact. Nae, weá. La venganza. Tengo nueve créditos. Vamos a ocupar los nueve. mis iniciales, vamos a gastar todos los créditos, 10 minutos, ¿ya? vamos a poner mis iniciales, vamos a ponerle el juego del recuerdo compadre, en junio 29, y ahí estamos, juego del recuerdo, mi salario es igual que en la realidad. En ese tiempo no, me acuerdo con quién había jugado Pero ese es mi equipo, compadre Texas, los más rudos Tenemos tres niveles Exhibición, Pro Y Ultimate Challenger, compadre Es el que vamos a jugar, tres puntos de victoria es que ganamos Así que démosle, weón, super high Qué buena la digitalización la, la, la De los monos, Europa, ya démosle Ya, weón ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Oh! Uh. No, son muy brígidos van al principio ¡Ya! ¡Bomb! ¡Vamos a probar la suerte! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Corre, weón! ¡Ah! ¡Oh, los weones, weón! Yo lo que tengo que hacer es agarrar la, la la pelota después de la línea amarilla Eso me va a hacer un first down Ven, tengo que pasar la línea amarilla y agarrarla ya. Vamos. Vamos. Ah, oh, listo, weón. Ahí voy con todo, compadre. Vamos. Ah, oh, oh, oh, oh. oh, soy seco. Vamos. Oh, Touchdown, compadre. Ahí Tomen. Qué buena la, la Los gifs, weón. Espectaculares, weón. Y ahora el puntapié. Vamos con todo. Tomen. Ese bien, creo que vale dos puntos uno, no sé No caché bien Y ahora me toca defender a mí Vamos Vamos, weón Oh, chucha, salí la mierda Y ahí mis compañeros lo pararon Antibom. Ya Vamos a poner acá al final Por si El weón que corra Mira, ya Avanzaron un poco Pasaron la línea amarilla Y quedaron en la raza eh. Stun, ¿no? Vamos a tirar con todo para adelante. Oh. Bueno, pasen completo. Otro stun, weón. Vamos. No. Vamos a quedar atrás. Ven para acá, weón. Bueno, igual lo paré. Ah, están quemados, mocha, compadre. Soy el maestro. Oh, oh. Voy a apretar los botones rápido. Vamos, viejito. Blitz, todo encima, compadre. Oh, se arrancó ese weón. First down. Vamos. Sí, sí. Mira, weón. La completos completa. Bien, weón, la falló. Ya, ya han fallado dos veces los weónes. ¿Cuánto? Eh, ya, blitz. Vamos a poner adelante, weón. Uh, oh, el weón se rajó, weón. Vamos, sí, vamos. Con todo va adelante. Oh, Lo peor de todo es que están llegando ya a mi zona, po, weón. Bien, weón. Vamos a detener, apuro, a, a parar los weón acá, weón. Aparen los weón. Puta, que son tontos, weón. Los monos de mi equipo son medio a ¿no? Encima les dan un beso. Ya, weón, me voy a tirar con todo para adelante a ver si la paro. Ahora... Oh, no la agarre. Vamos 7, compadre. Ya. Ya ahora me toca atacar a mí Vamos Ya, compadre Vamos, weón Uh, weón Me hizo cagar ese weón A ver, super fly Nos vamos a meter rápido por abajo Uno, dos tres ahora Uh, la puta se le cayó, weón Probemos de no, probemos la de no Ahora Ocha, no llegó, weón se, primó, se terminó el primer cuarto, ¿cachai? Ya, vamos al segundo cuarto Son cuatro, obvio Ya, vamos Ya, weón está la weá, weón Ah, están tostados estos weones Vamos Tomen Vamos, que sale acá. Cagué, weón. No puedes marcar ningún punto, pues, weón. Parece que sigo siendo malo. Vamos. Me para acá, mierda. Vamos a poner adelante, weón. Ahí, dos al tiro. Listo. No ganaron ni una, yarda. Ya van dos. Vamos a tener a los de los costados. Me ganaron 8 yardas, pero les queda una pura jugada. Vamos a lanzarnos encima nomás con todo. Debe... Puta, los weones de arriba fallaron. Yo jugué bien abajo. Puta, me cagaron todo. Arriba, cagué. Oh, no lo pillé, weón. Lo podría haber parado, weón. Mal, weón. Ojalá lo podemos detener, a ver. Ahora. tampoco Nada. 8, 8, 14, 7, weón. Ya me van doblando. Vamos. No puedo seguir, malo, después de 5 años, pues, weón. Ven. Vamos. Oh. Puta, lo bueno, eso no es una pared, weón. La bomba. Ahora... Oh, ¡Puta la weá! No la tiro nunca, weón. Me gusta, weón. <ríe> vamos. Ya. ¡Puta! Los weones lado, weón. ¡Puta! Me tocaron los weones más difíciles del juego, weón, weón. Powerbomb, ya. Ahora vamos. Oh. <ríe> ¿Qué fue esa weá? Me hicieron un pedazo, weón. Uh, weón, vamos Por arriba ¡Ah, oh, vamos! Ya no alcancé, weón Atacan muy rápido estos weones, compadre, weón Vamos Vamos a hacer lo que más puedo weón Ya Call Bien, igual me pueden, ¿eh? me pueden chutear de ahí y hacer puntos, ¿cachai? Ya, rápido ¡Oh, va! ¡Oh, te la hueá atrás no hace nada, weón ¡Oh, te la weá, weón. Güey. ¡Está abrigido, weón no oh, bien! Chucha, weón. Ya, este, vamos. Oh. Weón, estoy al lado, la podrían haber tomado, weón. 27, weón, cacha. Ni un brillo en mi equipo, weón. No, y ahora me hacen el punto. Ah, tomen, ahí tienen, weón, se las paré. Ah, in your face, in your face. Ya, weón. Marquemos un punto, por favor. Europa, weón. Vamos. Pero suelta la weá, weón. Puta. Weón, qué onda, compadre. Están haciendo pedazos, weón. ¿Qué? No tan súper difícil. Mal. Pésimo partido, weón. Chucha, weón, me están reventando. 27-7, weón. Chucha, ¿qué me pasa, weón? ¿Cómo tan mal? No, weón, puta, hubiera sido una carrera, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané 6 yardas! ¡Me quedan 4 segundos! su madre, weón. ¡No! ¡No! ¡No pueden detenerme! Está buena la animación ¡Ay! Uno se puede quedar mirando todo el rato que quiera Ah, no. no, no es justo weón, Puta, me van a hacer cagar de nuevo weón Ya vamos weón, espíritu de triunfo weón, vamos Vamos a dar vuelta al partido ahora Interception In your face Vamos weón Vamos, rápido, rápido hay que ganar, hay que ganar no weón, ya, me aburrí Vamos avanzando, avanzando, first down Vamos a cambiar esta weá, weón Tomen weón, ¿eh? touchdown Buena, buena, buena, 13, 27 weón Vamos compadre, ahora weón Hay que meter el puntito, vamos 14. Ah, es un punto que tengo. 13, 0 Ya, weón, vamos. Que podemos hacerla. Oh, vamos, vamos. Ven para acá, weón. Oh. Vamos a hacerla con todo, weón. Está la weá, weón. Vamos. Estoy jugando con toda la weá. Quiero puro ganar. Mira, weón Ah, ya, tostado Tal vez esta weón sirve para que los weones jueguen, jueguen más mal Tomen ah, Esa es la manera de quitarse con la computadora Ya, weón, no tengamos esta mierda Fuera ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Que son weones! Weón. Yo estoy tratando de defender arriba weón, y los weones por abajo, weón la computadora, la computadora sabe dónde yo voy a ir, pues, weón Ya perdieron 10 yardas, ¡vamos! ¡Vamos! Vamos, weón ¿Dónde estoy? Vamos Bueno, ahí me perdí Gracias, computador Con este tiene ahí Vamos Voy a dejarlo bueno. los weones. Ya Vamos Corre, pues, weón Ay, bueno Ya Me toca a mí atacar Ah, cambio Ya, dale Deben estar tostado Así que Con cuidado, compadre Vamos Uah. Vamos. Oh, oh, perfecto. Super, super, super, ¡Súper! Vamos, vamos. Oh, vamos. Oh, buena. Ya no me voy a cagar el tiempo ahora, compadre, weón. Estoy con todo el power. Vamos. Oh, oh, First down, vamos. Me queda un minuto, weón. Vamos, vamos. Puta, no gané ni una yarda, weón. Vamos, vamos, vamos. Bien, first down, vamos. No, seis yardas nomás. Power, vamos nomás, compadre, con todas. Vamos. 37 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! Todos down, compadre. Buena. 20, compadre, weón. Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos. Vamos, weón. Con todo adelante, weón. Toma. Oh, bueno. Ya, son cinco. Vamos a defender con todo, weón. Vamos. Vamos a hacer cagar estos weones. Vamos, va, ah, ah, uh, toma. No, le hice cagar. No fue otro, tío Vamos. Vamos. Oh, oh. Toma weón Vamos weón Vamos que se puede, está bueno el partido weón Vamos Unbelievable, Unbelievable. <risa> Vamos weón Podemos ganar Por arriba weón. se los cagará todos oh, oh. Cagaron Último cuarto weón Ahora en el último, weón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buena interception! ¡Buenísimo, weón! ¡En your face, compadre! ¡Power bomb! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Puta! ¡Estoy animado, weón! ¡Quiero puro ganar esta weón! ¡Vamos! ¡No la vencí, weón! ¡Vamos! Uh. Gane 8 yardas, weón, voy a... Voy a pasar esa weá. Si no, la voy a chutear, no Ahora, vamos Uf. Toma, first down. first down Buenísima, weón A ver, probemos super flyer, qué pasa Oh, no, no, no. Uh, weón, la llego a perder ahí, me cago Ya, powerpoint, tírense todos para adelante Vamos, a a meternos Uf. Uf. Touchdown, weón. Buenísima. A 27. Eso no se lo esperaban. Vamos. Ah, vamos, weón. Ah, uh. 28. Y ahí tenéis computadora. Bien. Ahí la minita, rica. Vamos. A defender con todo y a hacer touchback. A ver si podemos. Ah, con todo, weón. Ah, ah, listo. Ya, Col. No ha funcionado. Vamos. Vamos, uno, dos. Puta, y los guanes de abajo no hacen nada, weón. Vamos, vamos. Col de nuevo. Acá arriba, más ah, ah, uh. Está pasando casi lo mismo que pasó la última, eh, weón. Vamos. Ya, que no marquen nada. ¡Vamos, vamos! ¡Uno, toma! ¡Buenísima, weón! ¡Bien! ¡Bien equipo! Ya, suicido para que los weones no puedan chutear. Más no probable que quieran chutear a estos weón. ¡Corre, weón! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! Ya, listo. hubo oh, pelea ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora me toca! Tengo que hacer un punto nomás. ¡Vamos! Ya. Powerbomb, me ha funcionado Powerbomb, me, me ha funcionado todo el rato. ¡Vamos! Uh, uh, buenísima, first down. first down. Vamos a cruzar al otro lado, weón. Ya con todo, weón. Uh, uh. Ya sé, yerdacana cana. ¿Cuánto... Ah, ¿quieren pelear? Sí. Démosle. Ahí tienen. Le he sacado la chucha toda la noche, compadre. Vamos. Chucha están en el cuarto cuarto, weón. Mejor... Eh, A un field goal. Eh, vamos. Meka. Vamos en No. O era jugarla o era tener esa weón. Tengo que defender, weón. Ahora vamos 49 segundos, puedo ganar. Si me hacen un touchdown, cago. Chucha, no. No, no me pueden ganar. ¿Cuánto queda de tiempo? Ah, están en timeout, 45 segundos. No, no me la haya ganado, computador. No me la haya ganar No me la haya ganado, weón. Coche su madre, weón. Vamos. No, no me la vaya a hacer, weón No me la vayas a hacer Quedan 36 segundos, weón, bueno, esto es pueden... Chucha, no, weón, no pueden hacerme esta weá, weón No, mala noticia, vamos Interception La tengo yo, compadre La tengo yo Ah, timeout, ya yeah. Vamos, powerbomb funcion power ha funcionado Vamos, vamos Oh, ¡Vamos! ¡Oh, no! 22 segundos, vamos Vamos, weón Voy ganando por una, weón Por una ¡Vamos! Oh. ¡No! De nuevo pase incompleto, ¿no, wey? Una más, una más, vamos 18 segundos, si no la va a tirar a la chucha ¡Vamos! ¡Ahora! ¡First down! First down, compadre, vamos. Powerbomb, Powerbomb ha funcionado toda la noche, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, vamos, última jugada. First down, gané compadre, gané. Gané, el juego ha terminado, compadre. Buenísima, weón, buenísima. Ahí tení, weón. Ahí tení Alejandro del pasado, ¿cachai? Gané, weón, puta que... Weón, gané por un punto, compadre, no lo puedo creer Muy buen partido Es el segundo juego ya que, que, que le he tomado la emocioncilla Desde el video anterior Cuando jugué el Hardball de tari Tenía ganas de volver a jugar a este Y ganarle la computadora, weón Entonces, bueno Les quería compartir este, este partidazo, weón Que quería puro que me fuera bien Y nada, pues weón, ahí está Quedé tercero, weón, en el ranking de los... De la Superstar, weón. Puta, qué buen juego, weón. Este, este jueguito siempre me ha gustado, weón. Es muy bueno. Lo recomiendo 100%. Cacha, ahora ya tengo salario. 434 de que. El JBL había puesto, ¿no? Bueno, ahí te muestran como el final, parece. Super High Impact, de por no sé. Ya, pues, ¿qué más les puedo contar? Nada, porque ya vieron todo. Qué buen juego, qué buen partido, ya... Se acabó, po, espero que les haya gustado y prepárense porque vienen otros, otros videitos más divertidos de esta misma onda, ¿ya? Ya, como lo yo los dejo y nos vemos en otro episodio del juego del recuerdo. Espero que estén bien. Adiós.